Y ahora, un anuncio especial de Poma Industries. Denle la bienvenida al señor Lucas Bachur. Señoras y señores, tengo para presentarles hoy un invento revolucionario. Cambiar nuestra forma de vida, facilitando nuestra rutina diaria. Hemos desarrollado un prototipo de robot humanoide de uso general denominado Poma. Cuenta con varias funciones predeterminadas, pero lo que es más, el código de POMA es completamente abierto y gratuito, permitiéndole a nuestros usuarios programar modificaciones para adaptar sus funcionalidades para el uso personal que cada uno desee darle. Este prototipo será distribuido limitadamente para el testeo de sus funcionalidades a partir de hoy mismo. Las primeras mil personas en llamar al número en pantalla, consideran una copia completamente gratuita de POMA. Además, el kit de desarrollo de mods ya no ha sido liberado del público. Los primeros bots ya están disponibles en nuestro web oficial. Hola, POMA Industries. Sí, llamo por la promoción de Poma que acabo de ver en el streaming. Sí. Sí, inmediatamente la entrega. ¿Cómo, cómo funciona eso? No puede ser. Buenas a todos amigos bienvenidos nuevamente a Gaba Reviews su canal favorito de reviews de ciencia y tecnología hoy tengo de la mano de Poma Industries un nuevísimo producto, el más nada más y nada menos que Poma, como sabrán es un producto que anunciaron hace 3 o 4 horas en un streaming que fue totalmente impresionante cómo fue la, la revelación del mismo Poma, cómo lo anunciaron apenas de, de empezó el streaming y yo fui uno de los afortunados en conseguir uno de los primeros modelos de prueba de Poma así que vamos a hacer un unboxing y a ver qué tiene dentro de la caja a ver, como podemos ver, ya tenemos a nuestra Poma en la izquierda tenemos el manual de usuario, se puede ver y en la derecha tenemos un cable USB, es USB 3.0, es el futuro es hoy. Y acá tenemos nada más y nada menos que nuestro modelo propio de POMA, el mío en particular es un modelo ARIO, es rubio con una camisa negra a rayas. Así que bueno, vamos a pasar a probar un poco de funcionalidades que todavía no las hemos probado. Bueno, ahora vamos a probar un poco a Poma, eh, después de un tiempo de cargarlo en su banco Bluetooth, porque no encontré bien dónde conectar el USB. Vamos a encenderlo y ver qué tiene para ofrecer. Poma, listo para servirle. Bueno, eh, después de ese simpático mensaje, eh, vamos a probar una de las primeras funcionalidades básicas. No sé si ustedes conocen Google Assistant, Cortana, Bixby. Tiene funcionalidades muy parecidas, las que si le hablamos nos dice datos, por ejemplo... Poma, ¿cómo está el clima ahora en Rosario? Soleado, 27 grados, 94% de humedad. Poma, ¿cuánto tiempo tardo en llegar de acá al monumento? 30 minutos en auto, 45 en colectivo. Poma, ¿cómo salió Huracán? 3 a 1. Bueno, ahora vamos a probar un par de funcionalidades más, para eso tenemos que movernos hasta la cocina. Volvemos en un rato. Bueno, esta es una de mis funciones favoritas de Poma, el modo aspiradora. Venía en la cocina porque justamente tenía que limpiar un par de cosas. El tema es que vos manualmente podés mover a tu Poma y actúa exactamente igual que una rumba, limpiando cualquier suciedad. Por ejemplo, ven lo que tenemos ahí de sucio. Si sí, con un poco de ayuda, veis un modelo de Poma, si luego lo sacamos, vemos que efectivamente se escucha toda la basura. Poma es lo mejor que hay. Después de un largo día de trabajo te simplemente poder decir Poma, pone un recordatorio Para las seis y media de la mañana Alarma programada Y para esos días que no podemos dormir de ninguna forma Poma, contame un cuento Había una vez Tres cerditos que eran hermanos ¡Dulces Y vivían sueños. lo más profundo del bosque Siempre habían vivido feliz Callate, Poma. Ah, este, este uno es uno de esos días en los que no tenés ganas ni de levantarte para desayunar. Poma, prepárame el desayuno. Comando no reconocido. Pulse. El botón de ayuda para obtener una lista de comandos. Bueno, parece que no programaron esta función. Es una cosa que no es muy normal en este modelo, pero bueno, está en prueba. Supongo que se podrá añadir con algún mod. Posiblemente en algún próximo video les traiga un par de mods para que lo probemos. Esas fueron todas las funciones de POMA que encontré hasta ahora. Se siguen descubriendo nuevas porque el modelo salió prácticamente ayer. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Puede ser que no hayan puesto para que te traiga el desayuno Tiene que ser un mod A ver Así que esta es la página de los mods A ver Como la estrella del béisbol Más carpintero Hay un montón Tendría que hacer un video mostrándolos Hmm... Sí, voy a hacer eso. Bueno, ahora vamos a probar la función de recarga de tarjeta de colectivo. Poma, activa función de tarjeta de colectivo. Listo. Uy, uh, chabón, qué cosa genial los mods de Poma. Hay un montón. Poma, puede ser de todo. En esta página. Tiene sí, los mods más zarpados que vi en mi vida. Apuestas ilegales. guerrillero Ladrón. Médico brujo. No me tendría que descargar esto. Parece bastante ilegal. Pero... Ya fue. papá Ah, no debe ser nada ¿Qué podría salir mal? A poma Industria. Hola, Poma industrias. Si sí, tuve un problema con mi Poma.